Bueno, eh, lo primero es, es agradeceros que estéis, aquí, que estéis aquí porque la pobreza es una cosa un poco árida a la que hemos visto estos días que a no todo el mundo le gusta hablar y no, parece, no todo el mundo tiene interés en esto y es a veces difícil de entender y sobre todo tiene muchos números, ¿no? pero hay que mirar lo que hay detrás de esos números que es la... La, la calidad de vida de las personas. Esos números representan algo y son importantes. ¿no? Nuestro trabajo, yo creo que en los últimos 12 años, ha sido intentar eh, poner la, la pobreza, no, no sé si en el centro de las políticas, pero en, digamos en la agenda, en, en, en, entre las preocupaciones fundamentales de la gente. Y, y hemos hecho un esfuerzo grande que yo creo que, que vale la pena y que funciona. ¿no? Es difícil hacer una un resumen y hablar aquí en 15 minutos de un informe que tiene, no me lo sé, tengo que leerlo, tiene cerca de 700 páginas y más de mil más de gráficos. Yo intenté leerlos ayer, o sea, mirarlos ayer a ver cuántos eran y no, más de mil son. Entonces, claro, hay que dedicarse a escoger y ver cuáles son los, los más importantes. y no Entonces, eh, digamos, he preparado una, una serie de ideas clave. Eh, ...que son las siete u ocho más importantes del informe... Que, los, ...que son las que medio voy a desgranar muy por encima... ...luego tenéis el informe completo... ...y nosotros estamos a disposición vuestra... ...para, para aclarar lo que, lo que queráis, ¿vale? Entonces, eh, eh, las ideas claves son... ...¿cómo se ve eso? Sí, sí. Okay. Eh, primero hay un cambio metodológico... ...ya habló Carlos de ello, entonces voy a hablar muy poquito... ...esto es lo general, luego cada cosa la voy a ir desgranando... ¿no? Luego, eh, se nota un incremento de la pobreza y de la vulnerabilidad de todos los indicadores que, que miden eso en el año de la pandemia. Hay un crecimiento de la pobreza, hay un incremento de la desigualdad, hay un incremento de la pobreza severa y, y, eso, y eso se ve, queda, queda reflejado numéricamente este año por fin. Vale. Eh, luego también, eh, dentro del cambio metodológico, es importante decir... ...que hasta el año antepasado... ...los objetivos de España estaban centralizados... ...en la estrategia Europa 2020... Eh, eso, ...eso ha acabado, sabemos que esa estrategia fracasó... ...que del millón y pico de personas... ...que se había comprometido a España a reducir... ...no solo no redujo ninguna... ...sino que aumentó además un millón y medio de personas... Y, y, ...y entonces se ha reemplazado por otra nueva... ...que incluye los ODS... ...entonces nosotros llevamos un proceso... ...de adaptación del informe importante... Ya comenzamos el año pasado, este año hemos avanzado bastante y el año que viene espera, esperamos completarlo, porque eso significa eh, referirse a muchos datos nuevos, eh, complica mucho. La, la pobreza siempre es difícil representarla en un solo dato, por eso nosotros presentamos muchos, porque eh, tiene muchas aristas. ¿no? Y, entonces, eh, ahora aumenta, si tenía muchos, ahora aumentan más. ¿no? Que los, los, los ODS son mucho más complejos, mucha más cantidad. Hay 17 objetivos principales, de los cuales muchos de ellos tienen objetivos específicos que están muy relacionados con la pobreza y la exclusión. ¿vale? Entonces, eso lo hemos cambiado. Eh, decía, un incremento de la pobreza y vulnerabilidad en el año pandemia. Hay una mínima mejora sobre el 2015. El año 2015, que sabéis, es el año que se designó como año de control para la estrategia de la agenda 2030, es decir, si queremos saber si hemos mejorado hay que comparar todo con el 2015 y todos los datos se comparan con el 2015, ¿vale? Eh, eso, mmm, vamos a ver, el, el año 2015 fue uno de los peores, históricamente yo creo que es el, el año donde las tasas de pobreza y desigualdad eh, es, han sido más altas desde, desde que se tienen registros en la época moderna, contemporánea. ¿no? Entonces, eh, comparar con ese año eh, casi siempre solo puede mejorar lo que se, se objetivo Entonces, nosotros también lo que hacemos es decir, vale, el indicador ha mejorado, porque casi siempre mejora con respecto al 2015, pero todavía no llegamos no llevamos el, a, a recuperar el estándar de vida que teníamos en el, en el año 2008. Entonces, el informe lo que hace es eh, tomar dos años de referencia, uno el 2015, que sería el oficial, pero también en, cuando es importante, cuando es relevante, eh, utilizamos el, el, el año 2008 para comparar. Sí, estamos mejor, pero debemos mejorar más. ¿no? Entonces, eh, se constata en todos los, en todos los eh, indicadores una mejora pequeña sobre los indicadores sobre el año 2015, en algunos casos un, po un poco más y en otras un poco menos, pero muy insuficiente para cumplir los objetivos de la ODS. Los objetivos de la ODS sabéis que es reducir a la mitad el porcentaje, en, en general hay algunos más particulares ¿no? pero en, en, en, lo, en lo que se refiere a tasas de pobreza el objetivo es reducir en el año 2030 a la mitad la tasa y el, el número de personas pobres que hay en el 2015 que es distinto a la tasa porque ya sabéis que varía la población y tal entonces eh, eh, hemos visto y hay una, un análisis bastante detallado en el informe que eso que los datos han mejorado pero vamos con retraso, esto va como la tortuga muy lento, muy lento, muy lento y no es posible cumplir los objetivos. Veréis una, una gráfica que os mostraré ahora más adelante donde sale la pobreza que, que hay actual la que llevamos y la que deberíamos llevar para ir cumpliendo proporcionalmente cada año los objetivos de, de eso. ¿no? Eh, también hoy dedicamos tiempo a explicar las grandes desigualdades en el reparto de las consecuencias finales de la crisis económica. A mí me gusta hablar más que de crisis, de varias crisis, de una, no sé cómo decirlo, una crisis de tres pisos o algo así, no, no sé exactamente cómo llamarlo. ¿no? Lo que quiero decir es que ya dijimos hace dos años que que la crisis del COVID no era una crisis nueva, sino que sobrevenía. Yo he, yo he sobremojado, pusimos en el informe de hace dos años, creo. Yo he sobremojado. Es decir, eh, ¿qué pasa? Que, el, digamos, el. La, um, el enfoque en esos años fue decir, hay, hemos acabado la crisis porque el PIB ha crecido, porque las tasas de, de pobreza han, eh, se han reducido, porque la renta media se ha incrementado, entonces, no, pero no había mm, una división entre los grupos, que es lo que hacemos nosotros, dividimos entre la gente más pobre, la gente que está en medio, y los dos grupos que son más ricos. Y entonces vemos que, por ejemplo, si bien la media... La, la renta media ha aumentado, no lo ha hecho en la misma proporción para todos los grupos, es decir, la gente más pobre ha ido aumentando su tasa nominal, porque si hablamos con IPC ya ni con tal, ¿no? ha ido en, en mucho, con mucha menor intensidad que lo que lo han hecho la, la gente digamos que tiene ingresos más elevados. ¿No? entonces hay una desigualdad muy grande en el reparto de las consecuencias finales de la crisis económica, una desigualdad que tiene un ámbito personal, como el que hablamos ahora, como el que ha dicho Carlos antes, pero también tiene un ámbito territorial, la desigualdad territorial es enorme y se ha incrementado más, las diferencias entre la, la región digamos, con mejores resultados y la que tiene peores resultados se han incrementado, en estos años, ¿no? entonces eh, la, también la desigualdad territorial eh, es, es, es algo más alta, ¿vale? eh, luego aquí hay una cosa que somos conscientes de que va a llamar mucho la atención, eh, nosotros hicimos un estudio una, sobre las diferencias de la tasa de pobreza calculada con las rentas normales, es decir, la tasa oficial, la que hacemos, y una y una renta de donde descontábamos las transferencias que realiza el Estado, no solo el Estado general, no solo el Estado central, sino también las autonomías y los gobiernos locales que también tienen alguna, alguna clase de responsabilidad en esto, ¿no? Y, y, y calcular la tasa la de pobreza sin, el, sin ese ingreso. Y entonces eso nos da una medida de la, del, del efecto, digamos, de la participación del Estado, de las herramientas que, que implementa el Estado en la lucha contra la pobreza, ¿no? en, la, en, en, en la calidad de vida de las personas. Más que la lucha contra la pobreza, porque es, es, es más que la pobreza, ¿no? son más cosas. ¿no? Entonces vimos que llevaba una, la diferencia entre todos los años era más o menos media, en torno, en torno a, entre 10 y 20%, depende de cómo se mida. ¿no? ¿no? Más o menos. Pero en el último año, en el año 2020, el último que se mide, la diferencia crece exponencialmente. Veis la, la gráfica que se verá después y veis que va más o menos pareja y de repente crece así arriba muchísimo. Entonces ese cambio solo puede deberse a las medidas que se han implementado ese último año. No hay otra, no hay otra alternativa. ¿no? Y entonces, las medidas que se implementaron en el año 2020, para eso, son las contenidas en el escudo social. Nosotros hemos calculado que el, el incremento ese... Eh, que la, que la diferencia se incrementa en 3,1 puntos porcentuales. Y que podemos, eh, creemos que podemos de, de, decir que ese, que ese incremento de la diferencia, es decir, esa reducción de la, de la tasa de pobreza, se debe a las medidas tomadas ese año, que fundamentalmente son las que están incluidas en el estudio social, este y alguno más, que en ese año no estamos todas, pero no, alguno más, ¿no? Entonces, eh, eso, luego lo voy a explicar. La, así, así como pasa otros años también hablamos de la insuficiencia de las estrategias tradicionales de, prote de protección y lucha contra la pobreza crece yo cuando era joven, cuando era pequeño, siempre me decían... Estudia para ser un hombre de bien. Nunca hice caso, claro. Pero bueno, eh, eh, pero era lo que lo que te contaba, lo que había que decir. Y había que entrar a trabajar en la banca como fuera porque el trabajo te quitaba te quitaba del, de, de, la, de la pobreza. Si tenías eso, lo tenías todo, ¿no? Ahora no. Ahora no sucede eso y vemos, por ejemplo, que la, la persona, las personas que tienen nivel universitario crecen la tasa de pobreza entre ellos. Y este año se incrementa mucho, casi tres puntos, ¿no? crece la, la, la, la, la tasa de pobreza de esas personas y también crece el, el, el, la población ocupada que es pobre. Es decir, una cosa que ya hemos repetido otros años es que el trabajo por sí solo no protege contra la pobreza. Protege, sí, vamos a ver, hay que ver explicarlo bien. Eh, ...ayuda mucho en la lucha contra la pobreza... ...hay que tener trabajo para no ser pobre... ...pero no basta con cualquier trabajo... ...además hacen falta otras cosas... ...y eh, yo creo que hemos demostrado... ...a lo largo de los años... ...que la pobreza tiene un carácter estructural... Eh, ...muy importante... ...y que no depende tanto de la coyuntura de la EPA... ...del PAS, que, que también influye... ...pero hay, hay, hay muchas más cosas que esas... ...cuando entre el año 2004 y 2008... ...antes de la primera crisis... Eh, las cosas iban súper bien y estaban todos estupendos y se, se construían muchas carreteras y, y todo era que parecía que teníamos un futuro esplendoroso. Las tasas de pobreza estaban más o menos fijas en torno al 18-20% todos esos años. Nunca bajaron, ¿por qué? Porque es estructural, porque eso requiere otro tipo de, de, de modificaciones de cambio. ¿no? Vale. Y eh, hablamos de la, de la acentuación del nuevo perfil de pobreza. Eh, eh, aquí de lo que se trata llevamos varios años intentando luchar contra el estereotipo que impera en el inconsciente colectivo de las personas sobre la pobreza. Aquí en España, pero no solo en España, en muchos sitios, le preguntas a una persona, bueno, ¿usted es pobre? Y todo el mundo, el 98% de las personas contestan que no, que no lo son. No son. ¿Por qué? Porque ser pobre está mal visto. Entonces se la guardan, viven de la puerta para adentro, ¿no? Y hacia afuera no, no lo ven. Entonces, ¿qué pasa? Que la población en general tiene la idea de que el, el pobre es aquel es el que está en la miseria más extrema, aquellos que piden dinero por las calles o, o, o que van mal vestidos que venden pañuelos o esas cosas, ¿no? Entonces, eh, nosotros intentamos luchar contra eso, diciendo que la pobreza no es eso, que la pobreza alcanza a la gente normal, te alcanza a ti y a la persona que tienes de vecino, ¿no? Son, este año, 10,1 o 10,2, por ahí, mi, mi, mi, millones de personas pobres, que se dice pronto, ¿no? Entonces, eso no puede ser gente que está en la calle vendiendo, por ejemplo. No, Entonces, eh, nosotros llevamos años luchando contra esa idea y estudiamos todos los años eh, a las personas pobres, solo las personas pobres. Las sacamos de la muestra, vemos en la muestra cuáles son pobres y las sacamos y miramos cómo son por dentro. Ellas, ¿no? Y entonces calculamos si han estudiado o no han estudiado, si tienen trabajo o no han estudiado, cuánto influye el empleo en esa situación de pobreza, cuánto influyen las pensiones, por ejemplo, en el grupo de, de, de, de personas pobres, de, de los mayores, y vemos que eh, la mayoría, como hemos dicho, si la pobreza es estructural, la mayoría de la gente pobre... Eh, es, lo es porque responde eh, por, a causas estructurales. Por ejemplo, eh, la gente, los mayores de 65 años, esa, esas son personas que tienen un ingreso fijo, fijo, tiene que ver con las pensiones, eso que está tan, tan discutido hoy mismo, ¿no? estos días, ¿no? Eh, tiene que ver con las, con las pensiones. Esa gente no puede hacer nada para cambiar el importe de la pensión que recibe. Es la, es la que decide la estructura, el Estado. ¿no? Es la que decide el Estado lo que reciben ellos. Entonces, si el Estado les da una pensión por debajo del umbral, por debajo del umbral de pobreza, condensa, condena a esas personas sin remedio a ser pobres. Y vemos que entre la gente pobre, por ejemplo, hay un 17%, creo recordar, porque las cifras se me van siempre, pero ahora lo vamos a ver, de personas mayores, por ejemplo. Vemos que hay un de parados, no, no me acuerdo, pero sobre el 40% o algo así. Es decir, el desempleo no define a las personas pobres, solo hay, hay, hay un montón de otras cosas que importan y que importan mucho. ¿vale? Entonces, y luego, por último, vamos a hablar del deficiente desempeño en comparación con Europa. Esto eh, ha ido mal. ¿no? La posición española en la mayoría de los indicadores es mala. ¿No? España ocupa, me parece, que el cuarto lugar en la tasa de pobreza de los países y los que están por delante son Lituania, Estonia y no sé cuál más son justo aquellos con los que, nos queremos, con los que no queremos compararnos porque nos gusta compararnos con Alemania, con Francia, con Italia, con, con esos países pues eso está mucho mejor que nosotros pero es importante al decir eso eh, que yo sé que eso tiene carga política y que puede ser utilizado entonces hay que decir también que esto es una cosa que está pasando todos los años no es reciente desde, desde siempre, desde que se mide el, el, el indicador de pobreza, desde, el año, desde que se implementó esta manera de medirlo y todo eso, sea, desde el año 2008, hasta la, la, el desempeño español en términos europeos ha sido muy malo, muy malo. Y ahí tienen que ver causas estructurales que yo como técnico no dejo entrar y entonces lo dejo ahí. Bueno, ya he dicho casi todo lo que tenía que decir, pero vamos ahí a ir a la parte numérica a contar lo que cómo va esto, ¿no? Eh, Primero, ya he dicho que el cambio metodológico, voy a referirme muy rápido a ello, Cambian los objetivos, ¿no?, de la Europa 2020 a los de la Agenda 2030 y eso requiere nuevos indicadores, ¿no? eh, Segundo, hay una mejora de la muestra, a la que ha referido Carlos, por lo tanto no voy a decir nada, ha aumentado muchísimo la muestra, ¿no? Eh, y luego cambian los indicadores, el de privación material severa, el bit también, y la tasa ROPE. La tasa ROPE no es que cambie, pero como cambian dos de sus partes, cambia también la manera de construirla, cambia, cambia el dato. ¿vale? Eh, luego, eh, hablamos del incremento. Eh, del, Del incremento, eh, del incremento de la pobreza vamos a hablar de, del cambio con respecto al año pasado de los datos nuevos ¿no? entonces es importante decir que las proyecciones que se realizaron el año 2020 cuando vino la crisis indicaban que la pobreza se iba a aumentar entre 1 y 1,5 millones entre 1,2 y 1,5 millones de, de personas pobres algunas eran más, ¿no? yo las leí casi todas entonces y eran, y eran muy importantes y muy interesantes y realmente lo hacían ¿no? pero vemos que eso no sucedió esto que hay ahí es la tasa AROPE eh, en todos los años la de arriba es la manera nueva de calcularla y la de abajo la tasa antigua ¿no? veis que la nueva eleva un poquito los, los, los valores no entonces eh, si el año era eh, si en el año 2020, eh, 2020 era del 20 aquí lo voy a ver mejor era tampoco era del 27 ahora es del 27,8 se esperaba mucho más no ...y se esperaba una, un incremento más alto... ...a pesar de que se incrementó... ...porque como veis... ...lleva dos años creciendo la tasa de pobreza... ...eso no sirve... Lo, lo, ...no sé si lo diré más adelante... ...según lo que me vaya saliendo... ...pero... Eh, ...nos sirve para decir... ...que la crisis COVID... ...lo que decíamos antes... ...yo he sobremojado... Es, o sea, ...es posterior... ...a la pérdida de calidad de vida de las personas... ...la culpa no es la de la COVID... ...la COVID es un bicho que llegó... ...y nos afectó a todos y nos mató a muchos... Y a otros nos hizo, nos, hizo eh, nos hizo cosas terribles. ¿no? Eh, pero no es la causa de la pobreza. repetir Las causas son estructurales y tienen bien poquito que ver con que hoy venga una, una COVID o mañana venga una tormenta enorme que no nos saca polvo. ¿no? Las causas tienen que ver con la preparación, con la manera en la que hacemos las cosas. ¿no? Aunque también influya un poco eso. ¿Vale? Entonces... Eh, en 2021 hay 13 millones de personas, o sea, el 27% de la población, el 27,8% están en riesgo de pobreza o exclusión. Son 400.000 más que el año pasado. Vale, Aquí viene lo que decía antes. Las estimaciones hablaban entre 1 y 1,2, 1,5 millones de personas en las que iba a crecer el, el indicador. Y no, es verdad que creció mucho. 400.000 personas son muchas personas, son mucha gente. ¿no? pero no en la, en, la, en la medida que se esperaba que creciera ¿vale? eh, aquí como sabéis el AROPE se compone de tres indicadores distintos eh, este, a ver, esta es el, la tasa AROPE que es la que, la, que, la que vimos al principio que baja y sube la línea punteada es el AROPE calculado con, con el año antiguo esto es más o menos lo que hemos visto antes la siguiente es la tasa de pobreza que se mantiene con respecto a, lo, a, a, a la manera de calcularla sí la primera es la pobre, el, el arope pero ahora es que yo creo que no ah no ha salido sí, sí. es que está salido la tasa de arope ahí ah es, ah es que vale. eh, ahí está la... esa es la tasa de pobreza la que decía ahí solo hay una, una línea una una línea porque la tasa de pobreza no ha cambiado su forma de medir, sigue siendo la misma. La gente que está por debajo, con ingresos por 60%, con, del 60% de la mediana. Entonces ahí vemos que, que ha, ha pasado del 21 al 1,7%, al 21,7% ha subido 7 décimas, no llega al punto. Eso son unas 300.000 personas más, 300, 320.000 personas más, también muy inferior a la cifra que se estimaba esa es la, no, la privación material gracias. La, la privación material severa la nueva ¿no? que ha aumentado ha se ha reducido un poquito pero esto esta reducción de este año mmm, vale se redujo pero la mayoría, como la privación material y social severa, la nueva, como la privación material antigua, se miden este año. Entonces son del año posterior. Ese, ese, eh, eh, ese decremento es posterior. Entonces, eh, lo que quiero decir es que ya creció el año anterior, ya, ya venía de casa crecida, ¿no? Es lo, es lo que quiero decir, ¿no? que de, de, de, en, el, en el año anterior ya había crecido lo suficiente, porque no sé si recordáis que la tasa se disparó casi al doble ese año. ¿Por qué? Porque era el único dato que había que reflejaba la realidad COVID ese año, el año 2020. ¿no? Entonces, ahora baja un poquito, pero se mantiene muy alta todavía. ¿vale? Y esa es... Uh, es, que, es que no me voy a... Baja intensidad. Ah, la baja intensidad de empleo, que como sabéis ahora incluye a las personas que están entre 60 y 64 años, que antes no las incluía, pero en España pueden trabajar. Contrariamente a lo que pensamos, la tasa no varió mucho, son prácticamente iguales la, la, la, la, al comparar la de antes con la de ahora. Eso yo creo que debe significar que hay poca gente entre 60 y 64 años que esté en desempleo, que esté en un desempleo activo, es decir, que vaya a, la, a, la, a las listas de empleo y se apunte. Vale, eso en cuanto a eso. Ah. Y vemos, eh, ahí están todos los componentes. Entonces vemos, creció la tasa de ROPE, creció la segunda, la tasa de pobreza, y creció el BIT. ¿vale? Y, so, eh, y solo se, se decreció muy, muy levemente la tasa de privación material, social y severa. ¿vale? Entonces, ese es el mejor resumen que podemos hacer de, de, de, de los mil y pico gráficos que tiene el, que tiene el, el, el estudio esos son los datos principales los que se miden y mediante los que se hace la comparación con, con Europa, ¿vale? En cuanto a la pobreza severa, que es otro dato importante, ¿vale? Eso que hay ahí es la pobreza, eh, la normal, la que marcaba el, el indicador antiguo, la pobreza calculada con el 60%, y esto es la pobreza severa, es decir, de la gente que gana... El, el 40% de la, de, la, de, la, de la mediana eso equivale a dos tercios más o menos o sea, una persona es pobre cuando gana menos de no me acuerdo cuál es el umbral pero son 9.500 más o menos ¿no? cuando gana menos de 9.500 euros ¿no? una persona es pobre pero está en pobreza severa cuando gana menos de dos tercios de esa cantidad es decir eh, unas 3.000 menos unas 5.500, casi 6.000 euros ¿no? eso que parece mucho porque alguien podría decir, es que 9.000 euros para ser pobre, eso, son, son casi 900 euros mensuales, se puede vivir con eso. Es que tiene, tiene un pequeño, no es un truco, porque está bien que se haga así, pero algo un poco diferente, que es metodológico, pero me, le quiero dedicar dos minutos a eso. ¿Qué es la diferencia en unidades de consumo? Casi todas las rentas y los, y los indicadores se basan, se miden en unidades de consumo, pero eso es muy poco intuitivo, ¿no? no Cuando te dicen unidades de consumo no se sabe muy bien a qué se refiere. ¿no? Yo vivo en Albacete, he venido anoche, ¿no? y entonces pues si alguien me pregunta ¿A ver, ¿qué tal ha ido tu viaje? ¿has venido rápido? Y yo le contesto, sí, a 6 metros por segundo. Os quedáis colgados, ¿no? Y colgados, ¿no? Claro. Porque hay que llevarlo a kilómetros por hora para poder tener una compresión cabal de lo que significa. Pues con esto pasa lo mismo. Entonces, nosotros hacemos un esfuerzo en el informe en explicar esa parte. Decir que para que ser pobre son 9.500 euros de dicho mensuales, pero en una familia de cuatro personas, con dos adultos y dos niños, tiene 2,1 unidades de consumo. Entonces, son 18.000 euros, que dividido por cuatro tiene da eh, 9 de mil 3.500 euros que dividido por los 12 12 meses da menos de 300 como 280 euros mensuales. Entendéis. Entonces, no es lo que, lo, lo que marca esto, sino que la gente pobre no es como parece, sino que realmente cada persona, los que están en un hogar de, de ese 20, 23% o 22% que hemos dicho antes, vive con unos ingresos por persona muchísimo más bajos. Y entonces nosotros hacemos el esfuerzo de trasladar las unidades de consumo a personas cuando vemos que es relevante hacerlo. ¿no? entonces eso es la única cosa metodológica a la que me voy a referir pero yo creo que, que es muy importante para comprender el, cómo van los datos ¿no? vale eh, la renta media eh, eh, ¿eh? le doy otra vez ahí sí, vale eh, ah claro, es que este es el que va a salir en el futuro es una adivinanza claro <risa> una adivinanza porque luego sale y hablo de lo que me sale ah, vale entonces eh, a ver una de las cosas más hay varias cosas que eh, tienen que ver con la pobreza que soportan las familias eh, Carlos ha hablado de la vivienda me parece que ha dicho algo algo sobre la vivienda el casi la mitad del 40 y, casi la mitad de las personas Pobre, está el dato más adelante, ¿no? Pero lo voy a decir ahora. De las pobre gasta más del 40% de sus ingresos solo en gastos relacionados con la vivienda. Entonces el precio de la vivienda es una condición muy importante y que determina directamente la, cantidad, la calidad de vida de la gente. ¿no? Porque, porque, claro, porque si tú ingresas esos 230 euros mensuales de los que hablábamos antes, y la mitad de eso tiene que ir a pagar el alquiler, a ver cómo le compras el potito al niño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, entonces es, la vivienda es una causa muy importante, estructural, de la situación de pobreza de las personas, de la calidad de vida, más que de la medida concreta de la, de la, de la tasa de pobreza. Pero otra, que es muy importante, es la existencia de menores. Nosotros llevamos insistiendo desde hace varios años ya que eh, los menores son un factor de riesgo, de pobreza. Por eso, por eso hay tan pocos. Porque, y entonces hacemos una comparación en la mayoría de los indicadores, en todo lo que es relevante, que es en prácticamente todos, entre lo que sucede en las familias que tienen menores y las que no lo tienen. ¿no? Y entonces vemos que las tasas de pobreza y vulnerabilidad, prácticamente cualquiera sea el indicador que, que utilices, son muchísimo más altas en los hogares que tienen menores que los que no lo tienen. Dicho eso, la pobreza infantil, que es una cosa muy importante y a la que se le dedican muchos recursos, ¿no? es la pobreza de las familias. Llevamos años repitiendo que no hay un niño rico en una familia pobre. Para, para, para quitar la pobreza infantil hay que luchar contra esta pobreza de la que estamos hablando ahora. ¿Vale? Entonces, claro, el problema de dividir la pobreza tiene esas, esas pequeñas complicaciones. ¿no? Entonces, en... Eh, vemos que en los hogares sin menores la el renta micro, media el micro está allí. Ah, sí, pero es que tengo que mirar acá porque si no no veo mal que la renta media en los hogares sin menores es de 4.800, en cambio en de los hogares con menores es de 3.400 o sea 1.400 euros más si no tienes menores en casa te aumenta la renta ¿no? ah, ahí mejor vale. vale, lo que es tener un jefe <risa> si no se aburren con tanto número. Entonces, eh, la renta media en las personas con, eh, que, que tienen menores es de 4.880 y es 1.400 euros más baja si tienes menores. Y no digo cuántos, puedes tener uno ¿no? o, o, o siete. Eso pasa poco, pero también. ¿no? Entonces eh, es, es peor. ¿vale? Vemos aquí lo que hablaba del gasto elevado en vivienda. Entre las personas, eso, eso se ha incrementado este año. Entre las personas, aquí hay una comparación entre las personas que no están en pobreza y las que están en pobreza. Las personas que no están en pobreza, las que no están en ese 20%, el 2,6% gasta más del 40% de sus ingresos en vivienda. Que además eso puede ser mucho dinero y pueden vivir en un chalé en la moraleja o lo que sea. Entonces eso no, no, ese 2,6% también es muy discutible en términos de, de sacrificio personal. ¿no? entonces Las personas no pobres, el 2,6% gastan más del 40% de su renta en eso. ¿no? En cambio, entre las personas pobres la cifra sube al 36%, que han dado cerca, dije el 40%, creo. El 36% de las personas en pobreza gastan más del 40% de su renta en, en cosas relacionadas con la vivienda, ¿vale? Y ahí, eh, no voy a repetir lo que ya dije, pero sí quedarme en que la vivienda es una condición estructural que determina mucho la, cantidad de, la calidad de vida de las personas, ¿vale? Eh, esto es la brecha de pobreza. Sabéis que la brecha de pobreza es lo que indica cuán pobres son las personas. Es muy distinto tener unos ingresos de 5.000 euros, que se es pobre, a tener los de 2.000, que se es pobre, pero mucho peor. ¿no? Entonces, entonces, se mide una, eh, el indicador para medir eso, se llama la brecha de pobreza, que indica la diferencia, eh, eh, lo que indica a nivel de cada persona, luego se mide en términos agregados. Pero lo que indica a nivel de cada persona es la cantidad de dinero que yo necesitaría ingresar para dejar de ser pobre. Si el umbral de pobreza son 7.000 euros, por ejemplo, y, mi, y, y, y, y yo ingreso 4.000, de 4.000 a 7.000, hay 3.000. Por lo tanto, mi brecha personal de pobreza son 3.000. Luego, a nivel macro, agregado, eso se calcula mediante cosas matemáticas de la mediana y cosas de esas. ¿no? Pero eh, hay que decir que la brecha de pobreza se ha incrementado. Se ha incrementado poquito, realmente es poco, las tres décimas que se ha incrementado. ¿no? Entonces, pero hay que decir que se ha incrementado porque se ha incrementado. Yo digo que se ha mantenido porque los datos también tienen un margen de error que hay que, que, hay que controlar, ¿no? Pero como a la gente le gusta ser precisa de 11 millones, que 624.318 pobres, no, no, estamos hablando de porcentaje, ¿no? Es en torno a esa cifra, ¿no? Vale. Eh, la renta media por persona esa es de la que hablábamos antes vemos que hasta el año 2020 era muy creciente no en el año 2017 en el año 2016 en el año 2016-17 eh, más o menos se alcanzó no antes en el, la, la del 2008 en el año 2016 se alcanzó ya prácticamente la renta la renta media que se disfrutaba en el 2008 eso eso sirvió entonces para que los políticos de aquella época eh, digamos pusieran en valor, voy a decirlo así, que eh, la crisis se había acabado y que, y que ya todo estaba resuelto porque la renta media de las personas ya había alcanzado el nivel anterior y de ahí para adelante estuvieron esas cosas. Pero entonces ha seguido creciendo la renta media, pero claro, eso es que hablaba del, del pollo dividido entre dos. No es medio pollo para cada uno, ya sabéis cómo va esto. ¿no? Entonces, eh, esa es la, la renta media. Vemos que este año se ha mantenido, o sea, ha bajado... 30 euros en un hay que es prácticamente mantenerse en, en los mismos términos. ¿no? ¿Vale? Prácticamente se han mantenido. Eh, vemos que la renta media por sexo... yo no eh, Aquí hay que, hay que, tengo que pararme un momento. Eh, yo no he traído muchos gráficos de, de diferencias por sexo. ¿vale? Las he traído más bien generales, porque, claro, esto, es una, esto, esto dura media hora y hay que sacarlo todo, ¿no? baste con decir, con repetir lo que ya ha dicho Carlos, es decir, que en la totalidad en la práctica totalidad de los indicadores, las mujeres eh, registran tasas peores, no digo inferiores, porque a veces son superiores, depende de cómo sea la tasa, pero peores, que se pueden interpretar en, peor, que las de los hombres, tanto en empleo como en... Como en eh, como en renta, como en, como en pobreza, como en pobreza severa, como en privación, como en todas, en todas. No hay ninguna en la que, excepto algún año coyuntural, que cambia un año muy poquito por encima, pero luego vuelve a ir por debajo. ¿no? Entonces, eh, otra cosa también un poco metodológica, la encuesta de condiciones de vida no sirve para medir diferencias por sexo porque no las hace, porque como mide la situación dentro de los hogares y, la, y decide una situación y esa situación se reparte para el conjunto de las personas que viven en el hogar por, esa, por la misma razón por la que hay, no hay niños pobres en hogares que no lo son ¿no? por eso la, la, la pobreza infantil es la pobreza de las familias por eso aquí pasa lo mismo entonces las diferencias que se dan en términos de género vienen dados por la peor situación de las familias que tienen una sola mujer que tienen mujeres que tienen mujeres adultas adultas eh, compuesta por mujeres adultas y ya sea tengan niños una, las familias monoparentales cuyos datos no sé si me dará tiempo de hablar de esto porque creo que me estoy alargando pero la, las familias monoparentales tienen tasas espantosas de, de, de pobreza y de exclusión y en todos los indicadores son muchísimo más altas de, la, de, la, de las familias normalizadas ¿no? entonces porque si vimos diferencia entre las familias que tenían hijos los hogares que tienen menores y los que no los tienen cuando, cuando el adulto es solo uno ¿no? la diferencia si era así se, se dispara, es mucho mayor. ¿vale? Entonces, eh, la renta media, vemos aquí que por sexo es un poquito más baja que la, que la de mujeres. no Creo creo que no traigo más, pero ya os vuelvo a repetir que el informe tiene para todos los datos, está segregado por sexo y trae los datos concretos de cada uno. En algunos hay más diferencias, en otros hay menos, pero en todos es inferior. Eh, la renta... Eh, ah, el, aquí viene lo que os intentaba explicar. Este es un gráfico que representa la renta por unidad de consumo. Acordaros lo que, lo que dije antes de, de, de los metros por segundo. ¿no? Eh, la renta por unidad de consumo según deciles. En un decir, lo que se hace es dividir a, la, a las personas en 10 grupos por renta. Aquí está el grupo el grupo de, del 10% que tiene la renta más baja y a este otro lado la, el 10% que tiene la renta más rica. Y entonces se va, se va incrementando de 10 en 10%. El por ciento. Eso significa que en cada decir eh, tiene el mismo tamaño de personas. Como son 47 millones y pico, cada decil tiene eh, 4.700.000 personas, ¿no? Y entonces calculamos la renta media de cada uno de esos deciles. Y entonces vemos que en el decil 1, la renta media de este año, se ha reducido un 9,7%. En el decil 2, un 3,1. Y en el decil 3, que son los tres más bajos, los de menos renta, vuelvo a repetir, ¿no? eh, La renta media se ha ido para abajo, ¿no? A pesar de que la, la tasa que aparece ahí arriba, ahí, ahí, ahí detrás, ¿no? Es de equilibrio, es de que se ha mantenido. Pero se ha ido muy para abajo en la gente pobre, y eso se ha compensado con la renta media en los tres deciles de población con mayores ingresos, que el decil 8, el 9 y el 10. El decil 10 ha crecido un 1,7, pero aquí también hay que hacer diferencias entre porcentajes y valores absolutos, porque un 1,7% para, para la media de dinero efectivo que ganan es bastante subida, claro. ¿No? entonces el 9,7% de, de, de bajada es mucho y en el, y en el de, los, eh, de los más ricos está en azul ¿no? eh, eh, se incrementa ¿vale? entonces qué significa eso desigualdad un aumento de la desigualdad y yo no sé si viene ahora ese gráfico A ver. sí desigualdad la ratio esa es la ratio eh, 80-20. Eso es lo que gana el 20% más rico de, con mayores ingresos sobre lo que gana el 20% más pobre. Entonces, si el último año fue 6,2, eh, la manera de entenderlo es decir, la tas, eh, las personas que, vi, que tienen ingresos, el 20% de las personas que tienen mayores ingresos gana 6,2 veces lo que gana el 20% de las personas que tienen menores ingresos. Entonces, mide la desigualdad por los extremos, por las puntas. ¿Vale? El 90-10 mide aún más el extremo, mide el 10% más, eh, de, de, con mayores ingresos en relación al 10% de menores ingresos. Y entonces podemos ver que si en el 2008, por poner un ejemplo, el, el 10% más rico ganaba casi 10 veces... Eh, ...9,6 veces lo que gana el 10% más pobre de la población... ...este año se ha incrementado más... Eh, ...bueno, después de un incremento, una bajada... ...y este año ha vuelto a incrementarse... A, a ...el, el 11,8, es decir, el 10% más rico de la población... ...gana 11,8 veces lo que gana el 10% más pobre... ...más desigualdad. ¿Vale? Aquí está el reparto de la tarta por deciles... Cada, ...cada quesito es un decir, ...o sea, todo tiene el mismo tamaño en población... La, la, la, el, el cambio en, en tamaño que se observa corresponde a la renta, a los ingresos. Entonces vemos que el último, el 23,8%, entonces el 10% más rico de la población se lleva el 23,8% de los ingresos. Casi cada uno de cuatro euros ¿no? se los lleva... El, 10, el, decil, el decil de ingresos más elevados, ¿no? Por el lado contrario, la que está en rojo, es el, el, 2. el 10% más pobre, que recordemos, es la misma cantidad de personas, ¿no? Se lleva solo el 2% de los ingresos totales que se, que se generan en España, ¿vale? Entonces, ahí se ve, eh, con estas divisiones es cómo se hace el, el ratio 80-20, o sea, divides los dos quesitos más altos dividido entre los dos quesitos más bajos y sale el 80-20 y así, ¿no? ¿vale? Y, por último, el índice de Gini. El índice de Gini es la medida de desigualdad más utilizada, aunque las otras son más intuitivas y, y um, se entienden mejor. Pero el índice de Gini lo que hace es, eh, mediante una fórmula matemática compleja, eh, lo que hace es calcular la, la desigualdad, en toda, la, en toda la escala de, de ingresos de la población si el 80-20 la calculaban en los extremos para calcular esta se utiliza toda y entonces en ese sentido tiene eh, es más representativa de los cambios eh, más cercanos que están más en el centro ¿no? y entonces ha crecido desde el 32,1 al 33 mm, no ha crecido mucho pero ha crecido también, ¿vale? eh, se ha ¿vale? seguimos eh, de, esto era desigualdad económica en términos de personas Ahora, eh, veis, eso es lo, a lo que se refería Carlos, nosotros lo que hemos hecho es dividir, eh, eh, dividir España, digamos, eh, hay una zona eh, de, de, de territorial que tiene tasas de todo muy bajas ¿no? y que corresponde a la zona de arriba, de Madrid para arriba, digamos, y una zona en la que las tasas, todas las tasas, son extraordinariamente elevadas y mucho más altas que las primeras. Entonces, el primer año que no se, nos ocurrió este, se nos ocurrió este gráfico, pues hacíamos una línea, ¿no? Pero creemos que es más expresivo, expresivo ponerlo así, ¿no? Porque es diferencia territorial. No puede ser, no puede ser que, que una, que eh, según la zona donde vives, pues tus ingresos sean, el, no voy a decir el doble porque no me sé la cifra exacta, pero mucho más altos que los que que los que vienen de la zona más pobre. No es posible que las tasas de pobreza se dupliquen entre los más ricos y los más pobres. Ahí el gráfico que está al lado representa... Es que... Ah, aquí veo mejor. Tampoco veo mucho mejor. Ah. Eh, la, la, la roja que está arriba es la, es la tasa de la zona pobre, de la zona sur, digamos. Y la otra que está en azul, que se ve poco porque lamentablemente nos confundimos en el color. Mm. Eh. Claro, cuando, sale, cuando algo sale mal, digo nos, cuando algo está bien, digo me. Claro. <risa> <risa> eh, entonces, eh, vemos que las diferencias son enormes. La primera es la tasa AROPE-Norte-Sur, que entre la zona norte es del 21,8 de media de todo el conjunto del territorio, no se calcula, eh, eh, y, la, y, la de, y la de abajo es del 35, me parece, ¿no? ¿Qué pone, no? O, 7, 6, 6, 35, ¿no? Claro. Entonces, hay más de 14 puntos de diferencia. No puedo decir un tapo aquí, lo siento. Entonces, eh, todas esas diferencias se, se, eh, se expresan, digamos, en, en los indicadores y en la calidad de vida de las personas. Nosotros queremos decir con esto que la desigualdad es una causa estructural de la pobreza muy importante. ¿no? Y quizá tenga más sentido ahora en la que todavía estamos en... ...la posibilidad de abrir el melón de la financiación autonómica... ...que eso lleva atrasado un montón de años también... ...y algún día se atreverán, digo yo. Bueno, entonces, aquí están eh, las diferencias en la tasa europea... ...ordenadas de mayor a menor. En Navarra es del 14,7, esto sí lo veo... ...y en Andalucía, la última es Ceuta. Ceuta y Melilla eh, nos limitamos a dar los datos... ...porque la muestra que hay es muy pequeña... ...entonces tiene muchos altibajos... ...y lo, lo, damos los datos sin hacer comentarios de ningún tipo... Porque hacer peligro es peligroso hacer comentarios, con una, interpretar los datos con una muestra tan pequeña. Por eso, de un año para otro tiene muchos subidones y muchas bajadas, ¿no? Entonces, los datos de Ceuta ya los ponemos, ¿no? Pero no decimos nada sobre ellos, ¿no? Entonces, en, en Navarra es del 14. En Andalucía y Extremadura es de más del doble, del 38%. ¿vale? Es un país que genera una unidad de compromisos europeos de, sobre la pobreza y sobre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la, la, la, el equilibrio territorial debería ser importante más allá de las palabras. ¿no? ¿Vale? Eh, entonces, eh, seguimos. Aquí viene. Nosotros hemos hecho un cálculo que dice que el escudo social, la parte del escudo social que se implementó en el año 2020, evitó que uno un y medio millones de personas cayeran en la pobreza. ¿vale? ¿Qué hicimos para eso? Ahí, tienes, eh, ahí hay dos líneas. La de abajo es la tasa de pobreza normal, la que se calcula, la que hemos dicho para todos, el 21,7% este año. ¿no? Y la que está arriba ¿vale? es la tasa de pobreza calculada sin tomar en cuenta las transferencias, sin tomar en cuenta los ingresos que el Estado transfiere a las familias como parte de, de, de, de, de, de, de su función reequilibradora y reguladora digamos de las condiciones. ¿no? las condiciones de las personas. Entonces, hay una diferencia grande. En la de arriba se ve que crece para arriba, pero normalmente cuando crece la de arriba, crece la de abajo. Entonces, la diferencia entre ambas no es muy alta. ¿vale? Y anda en torno al... Eh, entre el 15 y el 20%, más o menos, para todos los años. Y vemos que en los últimos años, hasta el 2020, la diferencia era bastante constante. Sin embargo, en el, eh, que, y que, eh, sin embargo, en el año 2021, la tasa que iba así se dispara para arriba, ¿no? Entonces, la diferencia se incrementa mucho y eso solo, solo, solamente puede ser debido a cosas que, que se hayan hecho ese año, porque las medidas son de este año, ¿no? Entonces, eh, he puesto ahí, la, sí, la he puesto. Ahí hay una línea rojita, pequeñita, eh, que marca la, la, la, la, la tasa de, de pobreza sin transferencias que debía ser si siguiéramos, digamos, la... La tendencia anterior, ¿no? Y vemos que hay una diferencia enorme con la que se produce el año 2021. Lo veis todos, ¿no? Se ve bien, ¿no? Es que es importante. Entonces nosotros eh, si calculamos ese valor, cuánto mide esa, eh, la, la, esa diferencia pequeñita. Entonces, ¿vale? Podemos calcular eh, cuánto ha influido, digamos, las acciones de ese año del Estado. No sé si lo dije. De, todo, de, to de todas las administraciones, porque aquí hay competencias eh, estatales, pero también hay locales y regionales. También hay que tenerlas en cuenta. No se puede separar eso aquí. ¿No? No, pues no podemos hacerlo, solo podemos calcularlo en global. Y entonces, si podemos calcular cuánto mide esa, esa, ese trocico de línea, entonces calculamos el impacto de las pobrezas que, de, la, de las políticas que se implementaron ese año, que son, por lo repetir, algunas de las del la escudo social. Nosotros lo que hicimos después de hacer eso fue: mmm, no, lo, no, no tengo el detalle puesto aquí, pero lo puedo explicar. Eh, fue calcular eso y llegamos a la conclusión de que los, las transferencias de la tasa de pobreza las nuevas, las que se implementaron ese año reducían, además de lo que las reducían las otras, ¿no? un 3,1% la tasa de pobreza o sea, ese porcentaje la, esa rayita es, eh, es 3,1 ¿vale? entonces, si pasamos eso a personas una persona o sea, un punto son 4,7 millones ¿no? 3,1 puntos son 1,5 millones. Entonces eh, podemos estar en situación de digamos, de decir que una estimación que creemos que es adecuada ¿no? indica que eh, los efectos de, la, de, de, de los ERTE, que eran los fundamentales en ese tiempo, pero les voy a hablar del escudo social en conjunto, ¿no? eh, han reducido en un millón y medio de personas la que se esperaba que habían dicho que iba a haber al principio. ¿Os acordáis que hablé antes de estimaciones? Eso era lo que se esperaba. Eso era lo que, lo que iba a haber si no hubiera, en un mundo sin Estado. Mi hijo me, me dijo eso el otro día cuando estábamos hablando. Mi hijo. Es que lo que quiere decir es que en un mundo sin Estado pasaría esto. Sí, en un mundo sin Estado pasaría esto. Entonces, el, el, el Estado hace que seamos, no solo ese 1,5%, sino que seamos 21 a 31, 10 puntos menos pobres de lo que seríamos si no hubiera transferencias estatales. Entonces, no todo el dinero está mejor en nuestros bolsillos que el dinero de, que, que en los bolsillos del Estado. No todo. Una parte quizás sí, ¿no? pero todo no, ni de lejos. Vale. Entonces, eh, seguimos. Acentuación del nuevo perfil de la pobreza. Ya hablé de esto un poquito y entonces dije que, que queríamos hacer una diferencia entre el perfil, digamos, generalizado sobre la pobreza, que es muy muy diferente la real y, y, y decir cómo iba. ¿no? Vemos que, aquí está, la población pobre según una actividad, ¿eh? ¿Vale? Vemos ocupados el 34%, una de cada tres personas pobres está ocupada. Algo tendrán que ver las condiciones de desempleo, digo yo, para que esas personas estén en pobreza. Entonces, claro, ¿esto qué es lo que muestra? Que, el trabajo es importante, pero las condiciones laborales, las condiciones contractuales en las que se realiza ese trabajo son también muy importantes porque tú puedes estar trabajando, hay países donde la gente tiene tres trabajos se levanta a las 7 de la mañana, se, trabaja, se va a trabajar un sitio, a mediodía se va a otro y por la noche pasa a repartir, a repartir cosas en, en algunas, en, con una mochila en la espalda, eso pasa en, en, en algunos países, ¿no? necesita tres trabajos para vivir, nosotros no estamos en esa situación todavía, pero sí tenemos que con, con cuidar las condiciones irregular, ¿vale? Entonces, la pobreza de los parados es del 21,9%, eso también apunta directamente a la protección del desempleo, ¿no? No es suficiente, un 21% de las personas pobres están desempleadas. Y otra cosa importante es que entre ocupados y parados es la mitad de la población un poquito más. Entonces, no es la situación de paro la que define si se es pobre o no, no es la situación con respecto al empleo, tanto si lo tengas como si no lo tengas. ¿No? Hay más cosas que son más estructurales. Entonces, claro, cuando, cuando venimos, por ejemplo, y implementamos medidas como todas basadas en el, eh, por ejemplo, las medidas de ayuda que, se, que los servicios sociales se suelen hacer, están siempre basadas en los itinerarios. Entonces le pregunta a la gente, usted no tiene empleo, ¿no? Venga, venga para acá que conmigo lo va a tener. Y entonces le dice, vale, a usted le falta estudiar en esto, estudiar en esto, otro, tiene que estudiar este curso para lo que sea, este otro curso para lo que sea, y al final están en condiciones de acceder a, lo, a un empleo y salir de la pobreza, no. La gente que consigue un empleo no necesariamente sale de la pobreza, porque la pobreza está determinada por otros factores que son más estructurales. Hablaba de los jubilados, 12%. No sé si lo he puesto aquí, pero os puedo adelantar. En el, en el, en el estudio aparece un, aparece un apartado bastante completo sobre eso, que más del 30% de las pensiones que se reparten en España están por debajo del umbral de pobreza. Entonces generan directamente pobreza, independientemente de lo que haga el mayor. No puedo hacer nada. ¿no? ¿Vale? Eso por una parte. Entonces, eh, según estudios, ¿vale? eh, ah, aquí hay que decir, eh, yo creo que lo tenía apuntado en papel, a ver si lo encuentro, uh, el empleo, claro, del 28,8% que era el año pasado, ha pasado La de los ocupados ha pasado al 34% que es ahora. Es decir, la pobreza de los ocupados ha aumentado. Esta es la, la tasa de pobres con, con empleo, 34%. ¿no? Pero la tasa de gente con trabajo que es, pobre, que es pobre, que es todo lo contrario, pero es totalmente diferente, parece que fuera lo mismo, pero no lo es, ¿no? Ha, ha subido tres puntos también ha subido al 14%. Eso también apunta directamente a las condiciones de, de trabajo. Era del 11% el año pasado, otros años había sido alta también, pero había ido bajando, y ahora vuelve a ser del 14%. ¿vale? Entonces, eh, eso con respecto a los de antes. Pero vemos que, por ejemplo, en amarillo está el 29% de personas, casi el 30%, un poquito menos de una de cada tres, que tiene eh, estudios superiores. A mí, mi mamá me contó que si estudiaba no iba a ser pobre. Claro. ¿no? No, no siempre es así. 16, 16, 16. O el 16, perdón. Es que, claro, no, es que no veo bien. Tengo que invertir en gafas. El, el 16% de las personas eh, de las personas pobres es, tiene, tienen estudios universitarios, que tampoco es. Es poco, es mucho. ¿no? Vale? Pero no solo eso, sino que además. Y aquí eh, lo que quería decir es que no es necesario ser universitario para cumplir, digamos, con las obligaciones que tienes con respecto a la sociedad en la que vives, ¿no? No es necesario. La universidad no es el único camino tampoco, pero sí tener unos estudios mínimos adecuados. Entonces, otro 29%, 29,7% que en total hacen 39, 45%, casi la mitad de las personas pobres han cumplido con sus deberes de tipo social, es decir, se prepararon para tener un empleo, estudiaron, no a nivel universitario, digamos, para tener un empleo como del de nivel universitario, pero sí lo suficiente como para tener un trabajo digno que les permita eh, vivir con, con, no quiero decir normalidad, porque la normalidad no sé muy bien dónde está, bueno, pero que les permita vivir con dignidad. ¿no? ¿Vale? Entonces, además, en educación eh, secundaria, primera etapa son las que están en verde y en rojo las que tienen eh, el 22,5 que tienen educación primaria o inferior que la mayoría de ellos son personas mayores claro. entonces el, el perfil de las personas mayores sigue cambiando ya hemos habíamos llamado la atención sobre este problema otros años pero constatamos que las tasas crecen eh, el 79% ¿no? Las personas pobres son españolas. No es cierto que los pobres sean, este, sean inmigrantes y menas. No es cierto. No es cierto. ¿Vale? El 80% son españoles. ¿Vale? Eh, aumentan las personas pobres con un nivel educativo medio alto. Lo dije antes la tasa que la tenía por ahí, pero no, no me acuerdo, pero aumenta. Lo podéis ver en el informe después. Y se incrementa también el, número, el porcentaje de personas pobres con empleo. Es decir, el perfil del que veníamos hablando de pobres con trabajadores de pobres españoles con trabajo y con estudios, ¿no?, eh, aumenta más todavía, ¿vale? eh, Claro, entonces, todo eso tiene que ver con las insuficiencias de las estrategias tradicionales, voy a ir rápido porque yo creo que ya… ya ¿sí? Vale. Eh, es que como me lo sé… <risa> Entonces, eh, a ver, las estrategias que están basadas en el crecimiento puro, eh, la insuficiencia del incremento del PIB, hemos dicho, y si no lo hemos dicho claramente está muy bien explicado en el informe, que el crecimiento del PIB no garantiza eh, una reducción de la pobreza. Hay que subir mucho PIB para bajar un punto de la pobreza. ¿no? Y hay que bajar muy poco el PIB para disparar la tasa, la tasa de pobreza hacia arriba. ¿no? O sea, una bajada de un punto del PIB significa una bajada de pobreza enorme. Sin embargo, para subir, para bajar un punto la tasa de pobreza, tienes que subir el PIB un, muchísimo. Muchísimo. Está explicado ahí, pero el detalle no, me, no lo recuerdo bien. ¿no? Entonces, eso por una parte. El crecimiento no garantiza salir de la pobreza, porque la desigualdad es importante en esa película también. ¿no? Entonces, eh, además, está la insuficiencia de las políticas basadas en el empleo puro, puro es lo que hemos dicho hasta en la diapositiva anterior. No, no cualquier empleo pobreza eh, protege contra la pobreza, y eh, decimos que la, la pobreza entre los ocupados, entre las personas ocupadas, es del 14%. ¿vale? Y las basadas en la protección, ¿no? en la insuficiencia, en, la, en, la insuficiencia en las políticas contra el desempleo, la hemos visto, la pobreza de los pagados se saltan, 41%, las políticas, también lo dije ya, vinculadas a la búsqueda de empleo, ¿vale? Solo el 22% de las personas pobres están desempleadas. Entonces, si centramos todas las políticas sociales, digamos, de inserción, basadas en el empleo, que es lo que se hace en general, ¿no? Porque se hace así, ¿entiendes? Solo vamos a ayudar al 22% de las personas pobres, a, a, a ni uno más. esto se queda ahí, en otros sitio, ¿no? entonces y la pérdida de potencia de los factores tradicionales de protección, es decir lo que decía y que me contaba mi mamá es decir eh, conseguir empleo conseguir empleo no garantiza no, no ser pobre y mejorar el, el nivel educativo no garantiza tampoco eh, salir de la pobreza porque hay un alto porcentaje alto relativamente ¿no? alto del todo pero sí relativamente de personas que tienen empleo y que tienen nivel educativo suficiente y que sin embargo son pobres ¿vale? eh, ah esto parece que es lo último. El deficiente desempeño en comparación con Europa. Yo creo que he traído dos gráficos aquí nada más. El AROP en la Unión Europea. Esa es la tasa de este año, la última. ¿Vale? Vemos que España está en el 1, 2, 3, en el cuarto lugar, con el 27,8. Por arriba, ¿quiénes están? Rumanía, Bulgaria y Grecia. Y punto pelota. Todos los demás están, tienen tasas más bajas que las nuestras. La media es del 21, me parece que dice ahí, pero vuelvo a repetir, estas tasas son de todos los años. No, no, no Tenía yo el problema de, bueno, hay que ponerlo porque es lo que es, y ya está, ¿no entiendes? Pero hay que decir también que estas son muy estructurales y son de siempre, de todavía. No es que haya empeorado ahora ni estos últimos años con respecto a otros, ¿no? ni antes con respecto a los más antiguos tampoco, esto va en general, no, no va para el político de turno que esté arriba, sino en general, ¿no? Para, eh, en la práctica totalidad de los años, en todos, no en la práctica en todos los años, las tasas, las tasas de vulnerabilidad y pobreza en España con respecto al nivel europeo son altísimas, excepto en privacidad material severa, la, la única que más o menos anda un pelín por debajo de la media. En el que es, está un pelín mejor. ¿Eso qué implica? Mejores políticas de protección. Va, va, ese, ese valor va de eso. ¿vale? Va de eso ¿vale? eh, y tengo esta, que es la evolución entre 2015 y 2021. Dije al principio que, eh, la, que para evaluar la estrategia la, la, de la Agenda 2030 hay que comparar con el año 2015. Eso es lo que hicimos para todos los países. Entonces, España. Está en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, con un 0,9 de evolución a la positivo. Es decir, correcto, lo que decía al principio, pues respecto al año 2015 ha mejorado un poquito todavía, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Y está en el amplio grupo de países que han mejorado, ¿no? Pero ocupa el más bajo de los que han mejorado, ¿no? Y hay, y hay algunos que han empeorado que son Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria y los Países Bajos, que las tasas son muy pequeñas también, ¿vale? Entonces, eh, pues eso es lo que quería decir sobre sobre esto, es decir, tenemos altas muy tasas muy altas. El desempeño con respecto al año 2015 está, mmm, es positivo en el sentido de que es algo mejor, pero vuelvo a repetir, ni de lejos suficiente del que deberíamos tener para llegar a cumplir los objetivos a fin del año 2030. Y no está nada. Ah, este era el gráfico que me faltaba, este sí quería poner. Vale, Yo creo que voy a hablar de este gráfico y luego acabo. Esta es la línea en verde vertical hacia abajo, es la tasa AROPE que deberíamos tener para cumplir con el objetivo con el objetivo de pobreza de AROPE especificado en la Agenda 2030. Es decir, al principio íbamos más o, bien, más o menos bien, los primeros, los primeros años, hasta podríamos decir hasta el año 2018, más o menos, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a separar. Siguió bajando un año más, ¿no? Pero ya se iba separando, ya la tendencia era, era alta. Y ya el año 2020 ya se, se fue para el otro lado. Ya se aleja de, se aleja mucho más definitiva, mucho más, y la tasa comienza a crecer. Por eso decimos también, eh, repetimos, que el, el, la COVID no es la causante de la crisis. Ayuda y la empeora, sobre todo, a las personas más pobres. Nosotros lo vimos en nuestro trabajo en el año 2020, ...como teníamos mucho contacto con entidades... ...realmente éramos los únicos que teníamos una visión más o menos general... ...de lo que estaba pasando en ese momento en España... ...porque nos los contaban la, la, la, las entidades nuestras... ...de las distintas comunidades autónomas... ¿no? ...y la situación fue terrible... ...bueno, no sé a qué venía esto... ...pero bueno, el caso es que... ...el, el caso es que... ...nos hemos desviado mucho del objetivo... ...tiene que mejorar mucho las cosas... ...para, que, para volver a cumplir los objetivos... ...y eso hay que relacionarlo con la parte estructural que tiene que ver con eh, la lucha contra la pobreza. Y esa es la evolución del objetivo de pobreza, donde también pasa lo mismo, en la línea verde esa, y ya está. Mis agradecimientos enormes, los quiero nombrar, aunque ya se nombrar, lo voy a repetir otra vez, ahí está en algo así. A José Ariza y a Débora Quiroga, que, son, que, que, que junto conmigo conformamos el equipo, que han trabajado muy duro para tener esto a tiempo. Hemos empezado muy tarde, tenemos teníamos un montón de problemas de tipo algunos personales y otros más, de, más generales, muchas cosas que han influido eh, para tener el informe a última hora, pero yo creo que hemos conseguido un informe que es, eh, desde mi punto de vista, claro, uno de los mejores de los que hemos hecho, si no el mejor. Más completo, con más cosas y más investigado, más tratado a fondo. Muchas gracias por oírme y ya está. Gracias.